...sería como otra, otra patita de los tribunales ambientales... Eh, sería bueno desde el punto de vista penal, porque complementaría un poco eh, lo que tenemos hasta el día de hoy, que no tenemos nada. Entonces, si tenemos jurisprudencia eh, efectivamente de respecto a delitos ambientales, obviamente que eso va a enriquecer también en eh, los fallos de, lo, de los tribunales ambientales. Es decir, todo lo que contribuya a, a mejorar la jurisprudencia y mejorar la legislación penal, que estamos muy atrasados. Sí, estamos hablando de empresas que tienen desde el 97 que se le exige resolución de calificación ambiental. Lo decía hoy día, eh, lo decía el superintendente de medio ambiente, hay cosas que no pueden. De fiscalizar la superintendencia del medio ambiente... ...entonces claramente no se puede comprobar el daño mental, ...tiene que meterse la SEC, tiene que meterse salud... Eh, ...que tiene sanciones que no van por tramos... ...son sanciones más bajas, que fiscalizan otras cosas... ...por lo tanto hoy día hay mucho que avanzar... ...hay que, hay que modernizar el servicio de impacto ambiental, etcétera... ...nosotros estamos en pañales en muchos temas medioambientales... ...y lamentablemente tienen que pasar este tipo de situaciones... ...para que visualicemos, para que nos hagamos conscientes... ...y en el fondo empaticemos con... Toda esta situación, así que yo espero obviamente que, y yo sé que es así, que esté, esté la voluntad del gobierno, porque ya incorporaron los delitos mentales en el proyecto de Código Penal del presidente Piñera en los últimos días del mandato del 2014. Pero nosotros creemos, y así lo pensamos todos, la mayoría de los diputados y los senadores que hemos presentado este proyecto de ley, que es transversal, de que esto no puede esperar 5 o 6 años en una eh, eventual reforma al Código Penal completo, que entendemos que tiene más de 144 años y tiene que modificarse, pero se puede perfectamente legislar ...de forma paralela a los delitos mentales... ...y puede incorporarlo a este código penal... ...pero tenemos que avanzar ahora ya... ...porque no podemos seguir eh, esperando... Eh, ...la gente no puede seguir esperando... ...de que efectivamente el día de mañana... Eh, ...ocurra un suceso, otro suceso como este... ...y no haya ninguna persona que cumpla un día a la cárcel... ...y que uno se tenga que querellar por el delito de lesiones... ...lo que es aberrante, así que... ...espero que obviamente avance prontamente... ...ya refundimos los proyectos... ahora esperemos que tenga urgencia por parte del gobierno". ...sería espectacular, si es así, con mayor razón... ...hoy día nosotros no tenemos un ente... ...que esté asesorando constantemente al gobierno... ...los parlamentarios, etcétera... Eh, ...respecto a la modernización de la legislación ambiental... Eh, ...siempre son como banderas de lucha... ...que agarran ciertos grupos... ...entonces si tú tienes un órgano especializado... Eh, y con todo el tema del calentamiento global, el acuerdo de París, etcétera, todo el mundo va a la protección del medio ambiente precisamente por las consecuencias que, que están ocurriendo en el mundo en, distinto, en distintos ámbitos, el tema de la sequía también es otro tema súper importante. Entonces, eh, si hay un organismo especializado en Nueva Zelanda siempre ha sido ejemplo de muchas cosas y, y yo creo que están en lo correcto, es decir, eh, hoy día tener un organismo especializado obviamente que va a ayudar a complementar y ya tener la bandera de lucha y la iniciativa respecto a la modernización de la legislación ambiental que es absolutamente necesaria, así que me parece que los nuevos una vez más dándole el palo al gato. Fabuloso, yo creo que en este país lo que hace falta es inversión e innovación eh, y, y en investigación científica y obviamente que ahí también estamos al debe, por lo tanto ese complemento que dices tú y tienes toda la razón, los lo abogados no tienen la respuesta a todas las cosas porque no, hay ciertas áreas que no manejan y tiene que ver precisamente con las partes técnicas, de lo, en este caso del tema del medio ambiente, por lo tanto eh, ese complemento me parece que nos va a llevar el día de mañana a tener una legislación mucho más moderna y, y parecía, parecía por lo menos a los países desarrollados, así que me parece que va en la línea obviamente de lo que nosotros también queremos. Haciendo un poquito la introducción, en Chile no existe el delito ambiental probablemente tal, sistematizado en nuestro Código Penal, eh, como si existen las legislaciones más modernas del mundo. Eso es lo primero, nosotros tenemos delitos ambientales disgregados en distintos cuerpos legislativos, entre ellas la ley de casa, eh, la ley de monumentos nacionales, pero con penas muy bajas y que en el fondo no se condice con, lo que, con el daño ambiental propiamente tal que están generando, por ejemplo, hoy día las empresas contaminantes y sin tener una responsabilidad asociada a, por ejemplo, a la persona jurídica que se hace cargo hoy día o que está representando a las empresas y sobre todo cuando hay un daño también a la salud asociado. Eso no está sistematizado, eh, no está sancionado y, y el mayor ejemplo es cuando uno interpone una querella hoy día que tiene que querellarse por el delito de lesiones, de lesiones leves. Por lo tanto, hoy día no tenemos ninguna persona condenada. Eh, por daño ambiental y que haya dañado la salud efectivamente de las personas. Y nosotros presentamos un proyecto precisamente eh, para que eh, sean sancionadas las personas que, que dañen el medio ambiente y tengan penas asociadas a penas de cárcel, penas punitivas. Porque creemos que acá es lo mismo que un homicidio, es decir, se está atentando contra la vida de las personas y además contra el medio ambiente. Eh, tenemos personas que nacen con malformaciones congénitas, déficit atencional, eh, problemas cardiovasculares, etcétera, enfermedad de cáncer, altas tasas de, de cáncer. Entonces, tienen que convivir con enfermedades toda la vida y, y creemos que eh, lo más justo es que esto sea sancionado eh, penalmente y obviamente eh, es un proyecto, son varios proyectos que han estado dando vuelta en distintas formas, pero que apuntan a, a lo mismo. Eh, por eso presentamos el proyecto, un proyecto que veníamos trabajando hace un buen tiempo, desde que, bueno, yo estuve trabajando en el Senado, y del Senado también yo ahí me ha llamado la atención de que, de que no se había legislado en este tema, y bueno, hoy día estamos viendo las consecuencias de esto, las multas son, no son disuasivas, eh, es parte del costo de las mismas empresas, entonces tenemos que eh, asignar la, la responsabilidad a una responsabilidad personal, más allá eh, del rol y la multa que pueden pagar eh, las empresas, que yo creo que hoy día eh, ha sido insuficiente, independiente de los montos, que también los montos son bajos. Entonces, obviamente que regular el delito ambiental, tanto aire, suelo y mar, es una necesidad urgente en nuestro país.